Dauris Aviel Hernández Mata, alias El Gordo, de 18 años de edad, fue apresado por miembros de la Policía Nacional, acusado de despojar de una pasola marca Tauro de color negra a María Esther Santos Mora, el pasado 31 de diciembre en este municipio. Recordamos que las imágenes fueron captadas por cámaras de vigilancia. El detenido, al ser cuestionado sobre el hecho, negó las imputaciones en su contra. Para NTN, su noticiero regional. Giovanni Paulino